Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.